me encuentro en Madrid, España, en escala para ir a Locombia y pues se me ocurrió preguntarles a la gente, a los madrileños o a los españoles qué piensan de Colombia, entonces no me vayan a juzgar por la mala calidad porque me estoy grabando solo, por el sonido, porque aquí no hay nadie voy a acercar un poquito, me voy a acercar de la calle pero bueno, entonces hago con lo que tengo, entonces discúlpenme si me muevo mucho y todo, pero no es fácil grabarse cuando hay mucha gente y cuando uno está concentrado hablando. Bueno, ya nos vemos y miremos, bueno, escuchemos qué opinan sobre ustedes de Colombia. ¡Listo! Entonces, estamos en Madrid, vamos a hacer algunas preguntas. Primero si yo les hablo de Colombia, ¿en qué piensan primero? ¡Latinos! ¿En latinos? Sí. Y conocen personalidades famosas de Colombia. Pues, Shakira, ¿no? Shakira, sí, muy bien. Shakira. ¿Y en fútbol conocen algo de fútbol colombiano? o...? Sí, sí, sí. ¿De, no no vi. de fútbol no, no. Vi. no les gusta tanto? Sí, sí, pero no hay tiempo para verlas. Ah, bueno. Sabrían decir más o menos cuántos millones de habitantes tiene Colombia. ¿Cuatro millones? Un poquito más, cuarenta. Un poquito solo. ¿Sabe cuál es la capital de Colombia? Oh, el café? Ah, sí. Sabes ah, del café, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes en España conocen a muchos colombianos o no? ¿Qué les parece la gente de Colombia? Muy latino. ¿Sí? Muy ¿Y se sabe más o menos qué se baila en Colombia? El ¿Él? El, el, el ver... De pronto, no sé, porque Mover yo soy... el culo. ¿Eh? ¿Mover el culo. Ah, reggaeton o... Me enfoca para que salgan en YouTube. Ah, sí, sí, que... sí. <risa> bueno, eh, otra pregunta. ¿Qué moneda se usa en Colombia? Libra. ¿Libra? No, los pesos. Y una última palabra, eh, pregunta. Si les digo la palabra pirobo, ¿saben qué quiere decir o no? Como el pirobo no en España, ¿no? Pero qué? No, como el pirobo en España, ¿no? Ah, no, no, pirobo. Es un insulto, ¿no? es un insulto. es como gilipollas. Ah, es sí, como gilipollas, muy bien. Y otra palabra, ¿sabrían decir qué quiere decir bacano? Está Bien. chulo, ¿no? no sí, está chulo, güey. Ah, listo, entonces muchas gracias. Nada. Bueno, sí, hasta, hasta luego. luego. Hasta luego. Youtube. Luego les doy el canal. Entonces la primera pregunta es, ¿qué piensan cuando eh, escuchan la palabra Colombia para el país? ¿Qué piensan políticamente, eh, los viajes, la gente? Sí, yo, yo Colombia me parece un país rico. Un país rico. Muchas posibilidades, pero con muchísima corrupción. Mucha corrupción. Ah, okay. Eh, ¿Conocen a muchos colombianos en España? Algunos, algunos. ¿Y cómo les parece la gente, de, de amable, alegre o bueno, aburrida? He conocido a los que yo he conocido particularmente más era gente alegre. Gente, alegre? gente alegre. ¿Okay? Sí. Eh, Saben que se baila en Colombia, o sea, no eh, que no danzas de ellos, pero que se baila. ¿Cumbia, Me Parece que es la cumbia. Sí, en la cumbia Sebasta, se baila mucho. Sí, conocen colombianos famosos en el mundo. Colombianos famosos? En el mundo. Sí. Ver, sí, Shakira. Shakira y me parece que el colombiano no era, no era este Gabriel García Márquez. Ah, el, el, el, la el literatura, escritor. el escritor, sí. Ah, muy bien, sí. ¿Sabrían decir cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Sí. Bogotá, muy bien. ¿La moneda que usan allá? El peso, sí, el peso colombiano. El peso colombiano. Muy bien. Países cercanos a Colombia. Venezuela. Venezuela. Venezuela. Eh, es, que, es que ahora no me acuerdo. No, vale. eh, bueno, igual. Yo sé que pero, eh, No sé. Me no, no a cortar la cabeza. No no sabía decir más. ¿Ahora? Bueno, sí, está Brasil. Brasil. Eh, Ecuador. Brasil, Ecuador. Ecuador sí. ah, iba otro... a decir Brasil, pero no me he <ríe> Una pregunta, ¿saben col los colores de la bandera de Colombia? Sí, es amarillo. Ajá, amarillo. Como eh... no. un azul. Azul, un azul, sí. Y blanco. No, rojo. Rojo. No es... rojo. Bueno, últimas preguntas. Eh, ¿Saben <risa> qué quiere decir berraco? ¿En Colombia se usa esa palabra? Eh... Sí, la... Aquí de... se utiliza. ¿También? Aquí hay un pueblo que se llama el berraco. Ah, bueno, pero... Yo mes... no sé... ¿Ese es el berraco? No. Barraco, berraco y berrueco sí. Ah, bueno. Eh, berraco. En no, adjetivo, no en ciudad, como adjetivo. Como adjetivo, no. No, quiere decir fuerte. Eh, Otra palabra, parcero o parcera. Tampoco. Claro. No, ¿No? Ah, gomelo. No. no, gomelo es alguien que tiene mucho dinero. Creo que es en España pijo. Pijo. Eso, eso, eso. sí. Y última palabra, uh, pirobo. No. no, es un insulto. Bueno, entonces les agradezco mucho. Gracias. Entonces la primera pregunta, si usted escucha el sí. país de Colombia, ¿en qué piensa? Eh, pues, país.. No sé, la verdad es que me envías un poco, no sé. Eh, muchas cosas, un país como muy grande, con mucha naturaleza. Ajá. No sé. Mucha naturaleza, sí. Eh, ah. no sé qué como en otro país tampoco. ¿sí? De de si me dijeras de España, pues no sé, yeah, es, es lo que, es que cool. te quiero decir Sí, no sé. ¿sabes colombianos famosos que en el eh, mundo? Eh, bueno, el jugador este de Real Madrid, ¿no? Eh, sí, ¿cómo James? se llama? James James, muy bien Eh... ¿qué más? Eh... Joder, eh ah, sí, la... Joder, la que sale en, en Modern Family... Uh, ¿cómo se llama? ¿Sofía? ¿Eva Longoria. No, ¿no? Sofía Vergara Ah, Sofía Vergara Esa es colombiana, ¿verdad? Sí, es colombiana, muy bien Y... Pff, no sé qué más existe Hombre, sí, el que mundo no, conoce todos los jugadores, pero... La famosa cantante que está casada con un español. Uh, eh, eh, Shakira, es ¿sí? Eso, Shakira, sí, muy bien. Ok, otra pregunta, ¿sabes la capital del país de Colombia? Es Bogotá. Bogotá, muy bien. Eh, países cercanos a, a, a Colombia. Me uh, quedar un poco de, leto, de Costa Rica... No, no sé, no, no, no la quiero cagar. A ver, no dejaba de pensar. Si es que tengo un montón de amigos de Colombia y gente que ha ido a Colombia, tendría que saberlo. Eh... Colombia, eh... ¿Bolivia está cerca? Bueno, un poquito. Sí. Pero Brasil, o... Bra Bueno, vale, Brasil obvio. Ah, eh... Perú. Perú, muy bien, Perú sí. también. Eh... No sé, me pillas aunque <risa> Ok, eh, como dijo, tiene muchos amigos colombianos. ¿Qué les parece los colombianos en general? ¿Cómo son? Pues no sé cómo. <risa> ¿Son fríos, No, la verdad, frío, es que son... Son no, la verdad para, me parecen gente bastante simpática, que, bueno, como todo el mundo, ¿sabes? Hay gente simpática y hay gente que sí. no, pero bueno, son bastante abiertos, muy salados, no sé. Sí. ¿Y las mujeres de Colombia, cómo las ves físicamente o mentalmente? Mm, pues como joder, cualquier otra persona, ¿no? Pues, no sé. Normales. Son guapas, hay, hay guapas, <risa> no sé, <risa> guapas, no sé, feas, como, como sí, en todos bien. lados, imagino, ¿no? Sí, muy bien. Sí, pero todos, no sé, gente más <risa> <risa> Listo, eh, otra pregunta, ¿sabes más o menos qué bailan allá? O sea, no el baile típico de allá, pero qué bailan. Sí. Eh, no te sabría decir. ¿No? no te sabría decir. Ok. Y últimas preguntas. ¿sabes qué quiere decir? ¿Eh, gomelo en colombiano. ¿Gome? No. Gomelo, ¿no? No. Es no. como pijo en España una okay. de, de dinero. ¿Eh, parcero? ¿Parcero? Sí, parcero es como, como colega o amigo, ¿no? Sí, como colega, como amigo. ¿Berraco? Sí. Eh, es como está de puta madre, como aquí en español, ¿no? O... Es más algo fuerte, algo duro, sí, ¿no? algo, ah, sí. Okay. Eh, y ultima, última palabra, ¿sabes qué quiere decir eh, pirobo? Ah, es como tonto, ¿no? Sí, bueno, más ah, grosero. Sí. Sí. <risa> ah, listo, entonces le agradezco mucho. Nada, hombre, a ti, joder. Bueno, gracias. Vale, gracias bueno, suerte. Hasta vale. luego. Nada. Okay. <risa> bueno, entonces, primera pregunta, si les hablo del país de Colombia, ¿en qué piensan? <risa> Pues es sí. naturaleza. Mucha naturaleza. naturaleza sí, sí mucho, bueno, ¿y... mucha diversidad de... de cultura. Sí. Sí. sí. Ah. Que también <risa> tiene su, ¿Tiene su claro, parte mala. De... mala, claro. ¿Y si piensan parte mala en qué piensan? Que te van a robar. En eso, en las mafias que sí, controla mafia, y, la mafia, la y... La okay, sí, okay, los okay. cárteles y todo eso. Listo. ¿Conocen a muchos colombianos aquí en España? ¿Tú que otro yoga? ¿Qué otro amigo? Sí, tenemos, sé, ya. ¿Y cómo les parece la gente de Colombia? Bien. Amables. Sí. Sí. Por favor. ¿Y qué piensas de las mujeres colombianas? Son muy buenas. Buenas, ustedes. buenas chaval, ¿eh? Sí. ¿Conocen famosos colombianos? También. Abel Rodríguez, sí. ¿Y qué cantantes, por ejemplo? Shakira. colombiana Ahí ya no. me pilla ¿Cuál? Ahí ya me pilla no, no, la no, eh, Una cantante que sale con pique Joder, es verdad, Shakira loco. tío Sí, Shakira. Shakira Joder, vale, vale, vale vale. vale. Eh, ¿qué ¿Saben más o menos que se baila en Colombia? Bachata, la no. Bachata, la sí ¿La bachata ¿Sí? de Colombia? Bueno, no es de Colombia pero que la se baila, ¿no? que se baila pues por como allá que ¿La baila, salsa sí. se baila? Sí, la salsa la salsa, sí. Sí. sí sí, El tango bueno más no sé, en Argentina no más pero. Argentina. Pero igual sí se fue. Eh, otra pregunta, ¿sabrían de eso los colores de la bandera de Colombia? Amarilla, azul, azul y.. No. Ay! Sí. Amarilla, azul y blanco. No, eh. No, perdón. Amarilla, no, azul, azul y el otro color. Rojos. Rojos. ¿Saben la moneda de Colombia? Los pesos, El peso, sí. Eh, ¿Saben la capital del país? Bogotá, Colombia, Bogotá. ¿Y cuántos habitantes tiene más o menos el país? 40 millones Por ahí 40 millones, sí Bueno, y últimas preguntas, <risa> ¿sabrían qué quiere decir <risa> la palabra bacano? Que está bien, que ¿Está bueno? está bueno Está bacano, está bueno, ¿Está bueno? Sí, sí. Eh, Pichurria, ¿sabrían qué, qué, qué es pichurria? ¿Pichurria? ¿Una comida? No <risa> Un insulto ¿Ah sí? Sí No lo sabía. Sí ¿Y la palabra pirobo? Sí, eso, es no, eso suena de susto. Eso sí suena es una Eso suena. Ah, listo, entonces les agradezco mucho. Vale, Muchas gracias, bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, son dos minutos. Listo, entonces, cuando escucha Colombia, ¿en qué piensa de una vez? Bueno, pienso que en un país con una gran riqueza gastronómica, por supuesto, una gran riqueza cultural. Y bueno, sí. en general todo eso, ¿no? Un país eh, trópico, un país con buen clima. Lo okay. que pensamos mayoritariamente. Ok, y. Sabe cuál es la capital del país? Sí, claro, Bogotá, por supuesto. Muy bien. ¿Conoce colombianos aquí en España? Muchísimos colombianos. ¿Y cómo les parece la gente de Colombia? ¿Alegre, fría, aburrida o como cada sitio de todo, pero por norma general, bueno, gente gente muy bromista, gente simpática. Bien, tenemos una buena imagen y muchísima educación, cuando te dice sus palabras su vocabulario, muy educado. Ah, gracias sí. ¿Y sabe conoce futbolistas o famosos colombianos en el mundo? Hombre, claro, James Rodríguez, juega sí. en mi equipo, el Real Madrid, por supuesto. Shakira, sí, claro. o sea, otra sí de las personas conocidas aquí en España Sí, muy bien, sí puesto, sí, eh, ¿Qué se baila en Colombia? Pues no bailes típicos de allá, sí. pero que se baila, digamos? Hombre, yo supongo que se bailarán los ritmos latinos, ¿no? Tipo la salsa, por ejemplo, ciudades como Cali, ¿no? Sí, como en Cali Chata, etcétera la, la. Mucho reggaetón, imagino, también en la moda, ¿no? Ah, sí, en la sí, onda. Muy, sí, sí, muy bien, sí Sí, ah, una pregunta, ¿usted sabe qué quiere decir pirobo? Creo que es una palabra un poquito fea que sí, me da bien. vergüenza hasta decir delante <ríe> Muy bien ¿Qué quiere decir parcero? Parcero, bueno, es como un, digamos, no es saludar a alguien con amistad, ¿no? El hecho de qué pasó parcero, como mi amigo, ¿no? Sí, muy en bien. En determinada zona de Colombia. Muy bien. Berraco. Berraco no puede ser como algo chévere, puede ser. o Fuerte, duro. Fuerte, ¿no? Algo muy berraco, ¿no? Sí, muy bien. Eh, última palabra, eh, Gomelo. No sé, Gomelo. Es como pijo. Ah, pijo, vale. No y, lo conocía. Y última pregunta, ¿cuál es la moneda en Colombia? No, eso no es. Perdón. Eh, los pesos colombianos. Los pesos colombianos, disculpen. Vale. Muchas gracias. Nada, me Fue un placer, caballero. Hasta luego. Listo. Entonces, la primera pregunta es si les digo Colombia en qué están pensando primero. Porque que está en América. ¿sí? ¿América? ¿Sí? sí. Sí, listo. ¿Tienen amigos colombianos aquí en España o...? No, no no. no. no. no. muchos? No, no, de momento no. ¿Conocen colombianos muy famosos en, en, en el mundo España, por ejemplo. No, yo no conozco a ninguno. ¿No? No. Por ejemplo, la, la, la cantante colombiana, Waka Waka. Ah, sí, aquí. Shakira. Ah, Shakira si ah. es colombiana, pues. Sí, es colombiana. <risa> ¿Y de futbolistas, les gusta el fútbol o...? Yo no. Eh, o sea, ¿no? James no es colombiano. James, sí, muy bien. Eh, ¿Cuántos habitantes tendría Colombia ustedes pensarían? No sé. Ni idea. ¿No? idea? ¿Ni idea? Bueno, como España? Más o menos 46 <risa> por ahí. Eh? España, así que... <risa> sabes ah, ¿sabe la capital de Colombia Bogotá Bogotá muy bien eh, <risa> ¿un punto? países cercanos de Colombia no sé México así México sí no está tan lejos sí Argentina, sí, ese sí. Estilo, ¿no? muy bien sí si tuvieran que visitar Colombia estarían felices tristes bien sí, sí. no tiene bastante cultura las ruinas y así ese estilo sí Bastante bien. ¿Sabrían decir los colores de la bandera de Colombia? No. <risa> bueno, y última pregunta, si les digo la palabra parcero, ¿saben qué quiere decir ¿En no. El... no? No. Y berraco, saben qué quiere decir berraco? Bueno, última palabra, pirobo, ¿saben qué quiere decir pirobo? Bueno, entonces uno parcero era amigo, berraco fuerte y pirobo un insulto. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿De dónde es? De Austria. ¿Qué ciudad? Ah, ¿conoces Innsbruck? No. Está en el norte de la pequeña, así, pequeñita. Ok. Bueno, una pregunta, si escucha la palabra Colombia, el país, ¿qué se le ocurre? ¿En qué piensa? ¿Ahora mismo? Sí. la situación política? Te... No, en no. todo, en todo. O sea, si yo por... pienso en España, por ejemplo, pienso en fútbol, en tapas. Ah, los cosas... A ver, eh, en Colombia en mi opinión que me viene en mente. A ver. Sí. Un país yo nunca estuve en América del Sur, así uh, que puedo solo hablar de la gente que conocí aquí, pero es un creo que sea un país muy agradable con gente, gente sí. muy simpática, gente muy acaera. Uh, uh, uh, sí, absolutamente. Ah, okay. O sea, sí. tenía tenido solo buenas experiencias muy guapas, o sea, absolutamente. Sí. y además un clima fantástico, o sea, para mí que soy del norte, sí. o sea, un día me gustaría viajar, viajar por ahí, claro. Ah, okay. o sea, que aquí en España conocía a muchos colombianos? No, algunos. Algunos, algunos no, ¿y muchos. amables o fríos? Sí, o... casi todos, a ver, yo soy del norte, o sea, casi todos son, son mucho más amables que nosotros, pero, o sí. ¿sabría decir eh, qué baile hay en Colombia? A ver, eh, mi cantante... A Shakira? A ver, ¿cómo se llama? No, el bachata es de aquí, ¿no? Bachata es de República Dominicana, creo. Ah, vale. No, bueno, de... pero no se baila también Pero Quiero no? decir que, que Shakira es mi uh, cantante Diego. preferida en absoluto. ¿Sí? Si no, y el día que, que se deje con mi que me muero de ganas. ¿Sí? ¿Y <risa> sabría decir la, la, la capital de Colombia? Ah, la cap eh, Bogotá. Bogotá, muy bien. Sí. sí, sí. sí. Eh, ¿La moneda que hay en Colombia? O oh, tío, eso es demasiado. <risa> no lo sé, no lo sé. ¿Los colores de la bandera sabría decirlo o no? Sí, espera, espera. Los colores de la bandera. Blue, uh, Azul. Am amarillo y rojo, ¿no? Muy bien, muy sí. bien. Okay, última uh, pregunta, ¿sabes qué quiere decir berraco? Mire. Quiere decir fuerte. Uh, Bacano. Es como chula. A mí me cuesta el español de aquí, así ah. que... <risa> ah, listo. Bueno, esto está muy bien, muchas gracias. A ti.